En ese momento, Sel sintió el verdadero terror Se rápido tratando de ubicar en nuestro papel las dimensiones de nuestro personaje ¿sí? vamos a tratar de hacer un boceto muy rápido a mano alzada, no vamos a tener en cuenta muchos detalles sino simplemente la ubicación de estas partes del cuerpo tratando de que eh, tengamos una vista previa de nuestro personaje ¿sí? luego al pasar el dibujo iremos corrigiendo y eh, iremos eh, conformando muy, muy paso a paso este dibujo que espero que les guste mucho y espero que lo disfruten como lo disfruté yo aunque se me eh, complicó un poco en algunos asuntos y tocó pedir asesoría a otros amigos artistas sí, aquí les pongo algunos eh, apartes de esta batalla contra Cell que es muy, muy, muy buena muy, muy, muy buena con unos efectos especiales muy buenos y con una animación espectacular. Bueno, aquí estamos tratando de dibujar un poco el rostro. Les confieso que aquí fue donde Leo sintió el verdadero terror porque eh, casi que no sacó ese rostro y aún así creo que me faltó perfeccionarlo más para que quedara muy, muy parecido. Pero recuerden que en el dibujo vamos eh, aprendiendo cada día más. Listo. Bueno amigos, entonces la idea que buscamos es que nuestro personaje Gohan quede en un plano picado, eh, así es un, es un término relacionado con la fotografía y también con el dibujo, podemos hablar de perspectivas acá también. La idea es que se vea mucho eh, el, el porte y la posición en la que está. Pero bueno, continuando con el dibujo, entonces recuerden tener a la mano un buen borrador para... Eh, Alcanzar a ir puliendo los detalles y lograr las proporcionalidades. En este caso, eh, vamos a ir completando la proporción de los brazos, tratando de que eh, guarden simetría con el cuerpo. Si usted, amigo o amigo, tiene algún consejo para uno de estos videos, se me lo agradezco mucho, acá en la cajita de comentarios, puede le Suscribirse y dejarle canal, su like por like. Es muy bonito colaborar con mi proyecto en mi canal de YouTube. Muy bien amigos, ya nuestro personaje está dando eh, algo de forma. Eh, vamos a tratar de irlo completando poco a poco. Muy bien, El, las ropas que este personaje utiliza son eh, una conmemoración a su maestro, su primer maestro que es Piccolo, Piccolo Aymaku eh, y que este se convierte, pues, como en el padre sustituto de Gohan, porque, pues, cuando Goku muere, él se hace cargo de él. Listo. Bueno, eh, borren, borren todo lo que puedan, borren, corrí, trabajen, disfruten. Eh, recuerden que la práctica hace el maestro y que cada día un dibujo nos hará mejorar en nuestro proceso creativo del de dibujo. Muy bien, amigos. Entonces, ya nuestro personaje, como. Va tomando más forma, no olviden suscribirse, activar la campanita. Eh, vamos a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Cuéntenme en la cajita de comentarios. Yo sigo corrigiendo el rostro porque por mucho que le estoy haciendo no me quiere eh, cuadrar. Esa nariz prácticamente me, me, me puso mucho mucha dificultad, casi que se la hago redonda o como la de Pinocho, pero quería que mi personaje saliera lo más serio posible, y entonces eh, le insistí y le insistí mucho para tratar de que quedara lo mejor posible. ¿Listo? Los colores que vamos a usar van a ser unos marcadores eh, muy muy buenos. ¿no? Espero que ustedes a medida que vayan eh, adquiriendo técnica en el dibujo también vayan adquiriendo materiales. Es muy importante mantener eh, mucha variedad de materiales para irlos combinando. Pueden ser técnicas secas o técnicas húmedas muy bien amigos vamos a trabajar sobre el cabello y luego pasaremos a tratar de delinear un poco eh, nuestro dibujo de Gohan Super Saiyajin en fase 2 eh, seguimos con el rostro vamos a iniciar otra vez con la ceja recuerde que la ceja va de delgada a gruesa y el ojo es al contrario va de Va de eh, perdón y el ojo también así de, de más pequeño a más grande. Y vamos a ver esa nariz otra vez nuevamente. Parece que salió mejor, pero no. Vamos a la boca tampoco. La, el pómulo tampoco. Eh, el mentón tampoco. Eh, bueno, el espacio está el borrador. Muy bien. Entonces, ya eh, corrigiendo un poco nuestro rostro, el rostro de nuestro personaje logramos por fin eh, eh, que quedara lo más lo más parecido posible. Eh, sé que debo practicar otro poquito más para que quede mucho mejor, pero eso lo haremos a medida que vamos trabajando. Listo. Muy bien. Ya luego pasaremos al coloreado, luego volvemos a la nariz. Les cuento que me dio bastante dificultad la nariz, eh, pero espero, haber, espero poderlo corregir. Eh, en el en el, en el pin, en, al pintar espero corregir este dibujo muy bien, vamos a darle detalles para, que, para ir completando detalles, sombras algunos, eh, corregir ese brazo que quedó un poco deforme espero que le haya quedado más simétricamente vuelvo a la nariz definitivamente el problema de este dibujo ha sido la nariz bueno un poco más de detalles acá para que logre más parecido y nuestro pie quedó también un poco raro pero bueno listo ahora sí esa batalla fue tan dura que nuestro dibujo no ha podido quedar vamos a iniciar con marcador negro a aplicarle unos unas líneas para irle dando fuerza a nuestro dibujo y ya acá yo los voy a dejar Mientras coloreamos y trabajamos y espero que les haya gustado mucho este dibujo, no olviden suscribirse, no olviden darle like a mis dibujos y recuerden que siempre estoy como para brindarles eh, a ustedes ayuda y espero ayudar a ustedes también amigos y amigas que están suscritos ahí en mi canal. Bien amigos, entonces eh, bye bye y los voy a dejar con...